¿Por qué junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús? La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe. Todo lo que Dios nos ama en su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, debemos amar. Jesús tiene un corazón que ama sin medida y tanto nos ama que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. La Santa Iglesia Católica dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de que los católicos lo adoremos, lo honremos y lo imitemos, especialmente en estos 30 días. Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna. Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que Él siempre nos está esperando y amando. Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que actuamos. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué le dictaría su corazón? Y esto es lo que debemos hacer ante un problema, en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades. Debemos por tanto pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o nos acercan a Dios. Debemos tener también en la casa o en el trabajo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude a recordar su gran amor y a imitarlo en este mes de junio y también durante todo el año. ¿Cuál fue el origen de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese corazón nació la iglesia Y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo Esta devoción dirigida al corazón de Jesús Como emblema de su amor Pone especial atención a su amor por la humanidad Pero debemos también dirigirnos a lo que Jesús le manifestó A una santa llamada Margarita María de Alacoque Era una religiosa religiosa de la orden de la visitación Tenía un gran amor por Jesús Y Jesús tuvo un gran amor especial por ella Se le apareció en varias ocasiones Para decirle lo mucho que la amaba a ella Y a todos los hombres Y lo mucho que le dolía en su corazón Que los hombres se alejaran de él por el pecado Durante estas visitas a su alma Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más A tenerle devoción A rezar y sobre todo a tener un buen comportamiento para que su corazón no sufra más con nuestros pecados. El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos al cielo con Él. Nosotros podemos demostrar nuestro amor al sagrado corazón de Jesús con nuestras obras. En esto precisamente consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ¿Cuáles son las promesas del Sagrado Corazón de Jesús para nosotros? Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque Que si una persona comulga los primeros viernes del mes Durante nueve meses seguidos le concederá lo siguiente Primero, le daré todas las gracias necesarias a su estado Si es casado, soltero, viudo o consagrado Segundo, pondré paz en sus familias. Tercero, los consolaré en todas las aflicciones. Cuarto, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Quinto, bendeciré abundantemente sus empresas. Sexto, los pecadores hallarán misericordia. Séptimo, los tibios se harán fervorosos. Octavo, los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección noveno bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada décimo Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos décimo primero las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él y décimo segundo la gracia de la penitencia final, es decir, no morirán en desgracia sin haber recibido los sacramentos. Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Podemos conseguir una estampa o una figura en donde se vea el Sagrado Corazón de Jesús y ante ella llevar a cabo la consagración familiar a su Sagrado Corazón de la siguiente manera. Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, renovamos alegremente la consagración de nuestra familia a tu divino corazón. Sé hoy y siempre nuestro guía, el jefe protector de nuestro hogar, el rey y centro de nuestros corazones. Bendice a nuestra familia, nuestra casa, a nuestros vecinos, parientes y amigos. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes Y participa de nuestras alegrías y angustias De nuestras esperanzas y dudas De nuestro trabajo y de nuestras diversiones Danos fuerza Señor Para que carguemos nuestra cruz de cada día Y sepamos ofrecer todos los actos Junto con tu sacrificio al Padre Que la justicia, la fraternidad El perdón y la misericordia Estén siempre presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades. Queremos ser instrumentos de paz y de vida. Que nuestro amor a tu corazón compense de alguna manera la frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de quienes no te conocen, te desprecian o te rechazan. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.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 Si Dios lo permite, mis hermanos y mis hermanas, nos vamos a estar encontrando todos los días de este mes consagrado al Sagrado Corazón de Jesús para elevar una plegaria al cielo y adorar al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de su Santísima Madre. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.